<tosolo ii> okay. Mira drip, bling, bling, Tokio me, pongo así, mira. bling, Tokyo drip, drip, drift, bling, pongo así, mira. bling, Tokio drip, drip, Barrio en la street, yellow calor en el VIP Mi Ferrari te llama que tu bitch, bitch Soltando los llenes en guinza, comprando se me va la pinta Onda acabo hasta aquí en la topita voy tan rápido que se me pierde la pista To, to, to, to, to me lo gato en el plato Como rueda en el asfalto. asfalto La gente me mira desde el palco, el palco. Cuenta atrás para el disparo pum, pum. La carrera ha comenzado pum. Rápido y furioso, aunque sea peligroso oh. Le tú no sufras que yo salgo victorioso oh. Mira como toreo He ganado este trofeo Tokyo Drip Murakami bling. Bling, bling, Tokyo Drip Lo pongas en mí, Tokyo Drip Tokyo Drift Murakami yo, Tokyo yo, Tokyo yo, Drift yo, tú yo, to, tú tú to yo, yo, yo, tú tú tú to, to me lo más,